Buongiorno amici, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy, cuatro ejercicios top para alimentar tu cuerpo en forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a saltar la corda, voy a hacer el mountain climber, el jumping jack, el skipping. Estos cuatro ejercicios son eficaces. ¿Por qué? Porque los vamos lo, lo, lo a hacer en un corto tiempo vamos a fatigar el cuerpo, vamos a, a, a usir de la zona del confort si tú voy realmente mejorar, debes esforzarte un poquito estos ejercicios son eficaces porque son en corto tiempo ta ta ta ta ta y tu rimanes siempre en forma no dimenticare a estos ejercicios, Ayúndele una sana y correcta alimentación basar tanto carbohidratos, eh, tu tropa glucosa no va bene aunque importante dormir bene y e ser constante si tú seis constante vendrá grandes resultados aunque la disciplina quedo, que es fundamental en cualquier cosa cosas que tú fai en la vida eh, voy a iniciar con un poquito de hidratación eh? porque no vamos a, a fermarnos pi bueno, voy a iniciar con 40 segundos de, de, de corda 30 segundos de de la, de mountain climber de jumping jack. Y, y de skippy, será un ejercicio constante, ok voy a iniciar voy a iniciar, voy a iniciar un poquito, voy a mover un poquito nuestro cuerpo me preparo, voy a sistemar un poquito los escarpes porque no, no voy a fermar, no me fermo no me fermo, no me fermo, no me fermo tú no compites con me, tú compites con tu exceso si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso, no espetare más, no espetare más Láchame tu comento. Ok. Eh, aproximadamente, esto dura 14 minutos de ejercicio constante. Corda, mountain climber, mountain climber, jumping ya, jumping ya, skipping. Ok. Prepárate. Voy a preparar. Prendo la corda, vamos a saltar la corda normal, normal, como tú ves. 3, 2, 1, inicia. 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a iniciar con. Salto con la corda lentamente, lentamente. Amortigo la caduta. Amortigo la caduta. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Lentamente. Ejercicios eficaces, ¿no? Para ponerte en forma en corto tiempo. Tú lo no fallas al menos tres vueltas a semana. Amortigua la caduta. Ok. John Pin ya. Amortigua la caduta. ¡Ta! Uno, dos. Uno, dos. Uno. Aunque hoy las condiciones no son perfectas, pero no son excusas para no fallar el entrenamiento Dopo de esto, andamos siempre con la corda. corda corda corda, faccio così de lato, salta la corda como voy, puede girarla, encrocharla, importante, 40 segundos, dopo di de esto, andiamo con el skipping Skipping, skipping Ginocchio, su Su Cuatro ejercicios top Eficaces, ¿no? Se siente ya Dopo de puesto, corda ¡Corda, corda! corda como salto la corda! ¡Saltos picos, picos, picos! ¡Siempre amortiguando la caduta! ¡Dopo de esto! Mountain Climber Constante, constante. En estrés nuestro cuerpo. Mountain Climber. Punta de pie y simple tierra. ¡Corda, corda! ¡Corda! Probó girar un poquito la corda. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. Uno, due, tres, Giro uno, dos, tres. Giro uno, dos, <ríe> tres. Giro. Yo pincha. Continuo, continuo, continuo, continuo. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Topo, corda, corda, corda. Sí, sí, sí. Si encara, no te has inscrito. Inscríbete adesso a este canal Lásame tu comento Skipping después, Skipping Skipping Punta, punta, punta Sola gamba, sola gamba no vuela mal Corda, corta yo voy a inventar patin, dietro, dietro, dietro Montan Clive, uh, se siente, no, Montan eso pongo la punta del pie cuatro ejercicios oh, eficaces para meterte en forma estamos metiendo el cuerpo en estrés salto a la corda salto a la corda salto la corda Jumping già, dopo. Jumping già. Andiamo. Dopo, corta. Corda, corda, corda talón en dietro, talón en dietro, talón en dietro con el skipping el Skipping Vamos, andamos, andamos, andiamo raga. No se frena más. Resiste. Si tú fai esto de dos a tres vueltas a semana, verás grandes resultados. Continúa. Salto a la corta. Salto. Para uh. un poquito de giro, giro, giro. Giro el cuerpo. Mountain Clive, perdón. Sí, continúa. continua posiciones, banda. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. Cambio. Uno, due, cambio. John piña. John ya. Ta. Toca. Toca. Vos se avante. Ta. Ta. Avante. Lato. Avante. Lato. Avante. Lato. Avante. Lato. Avante. Lato. Avante. Lato. Avante. Lato. Lato. Avante lato, avanti, lato, avanti, lato madre di dio, non finisce mai corda, corda uno, due, tre uno, due, tre uno, due, tre uno, due, tre, cambio uno, due, tre, dentro uno, due, tre uno, due 3, 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, <ríe> me equivoqué, es va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Skipy, sí, Skipy, sola gamba, se salte la fatiga. Andiamo, último esfuerzo. Da, último, último, no mola más, no mola más, soy un vencedor dale, continua, continua, sí sí si, sí. su la gamba, su, su, su, madre de dios, no finisce más, corda, normale. normale, al sole sguardo, mountain climb, finiamo con mountain climb, continua,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 Ya la habíamos hecho, ya la habíamos hecho, no ha sido fácil, pero habíamos riuscito a finir nuestro entrenamiento, Todo este esfuerzo vendrá pagado, vendrá. Tú vas a un, un objetivo, debes sacrificarte. Empeño, disciplina, no molaré más a la prima dificultad. Cuatro ejercicios todos para diventarte en forma, para achugarte, para botar lo que no va bien. Ya le faltó, le he 14 minutos. Con este ejercicio, tú a casa lo repites de 2 a 3 vueltas a semana. Gracias a todas las personas que siguen con este canal. Si tú aún no estás inscrito, iscri inscríbete eso. De cuore, Pablo.